¿Ustedes sienten que el bienestar sería algo natural o es algo más bien así como artificialmente construido? Natural, ¿verdad? Por eso es que se siente raro cuando uno no está bien. ¿verdad? Por eso la palabra bien es como meta, <ríe> estar bien. Y cuando estamos mal, no se siente natural se siente incómodo, se siente feo y se siente como que, ay, no quiero estar así, ¿verdad? Entonces, en realidad esa es la meta natural de todo ser humano, volver a estar bien. La cosa es que en la forma en que estamos percibiendo, en la existencia, el mundo, a mí mismo, a los demás, todo, está generando una cosita muy hermosa que se llama estrés. <ríe> el enemigo de nuestro bienestar. Pero, hasta las cosas que pueden verse bonitas, positivas, como unas vacaciones, un bebé nuevo, causa estrés. <risa> A veces está más estresada en la vacación que en el, estamos comentando en el curso que, que hubo entre medio de Semana Santa. Y decían, había un estudiante que decía: Yo pensé que iba a estar en la playa y que iba a poder meditar todos los días. Y dijo: No tenía ni un momento libre, siempre estaba con gente, ni siquiera. Dijo: Voy a ir a caminar a la playa y siempre se me pegaba alguien. Entonces era como: Nunca puedo estar solo en mis vacaciones. Y alguien se sintió en coma porque se dio cuenta que antes buscaba esa compañía para llenar como los, los espacios y ahora estaba buscando soledad y no lo logró. Entonces se estresó más en las vacaciones. Entonces, más bien es cómo estar bien ya, cómo volver a tener esa meta de ir más allá de, de, de ir acumulando porque son como cositas pequeñitas cositas que nos van incomodando que nos van haciendo quitar un poquito, un poquito, un poquito el bienestar o comprometiendo nuestro sentido de seguridad, nuestra identidad y se va acumulando ¿Verdad? es como que de pequeñito pequeñito es por eso que dice estrés es, tres, es como, como por tres ¿no? cada cosita se va haciendo cada vez más grande les pasa, ustedes están un poquito tensos. O Se hoy el lunes, estamos empezando mayo y qué bonito. Y así poco a poco el día de hoy salió acumulando situaciones. Bueno, la época lluviosa está ahí medio extraña. Así empieza a llover muy fuerte en Heredia y afuera, en escuela, eh. escuela y Heredia y en San José, nada. Pero <risa> entonces, como cosas así que nos alteran la percepción de la vida cuando uno está estresado. ¿Cómo veo la vida? ¿Verdad? Es como hablando de semanas antes, como es que andaba el escandal? pobre Jesús cargando, ¿verdad? Cada cosa me pesa, me incomoda, me... ¿Verdad? Y a veces con esa acumulación de situaciones, como las vamos a más ¿cómo podría? Bueno, forma positiva, ¿verdad? Para no generarme ese estrés, ¿cómo quitarme el estrés? ¿Ustedes creen que ustedes pueden estar en... Estrés? sin nada, nada, nada de estrés por todo un día completo y que no estén todo el día en la cama durmiendo, <risa> estén despiertos pero sin nada de estrés en 24 horas es posible sí, sí. y una semana en haciendo siendo valiente <risa> en un día en la semana, tal vez no, dos días no <risa> dos días vamos así poniendo no porque la idea es volver a tener una vida en bienestar, yo estar bien siempre, estable, fuerte sin estrés entonces con eso es entender que a veces la vida trae muchas situaciones diversas muy muy diversas y entretenidas que nos causan estrés que pueden ser tan sencillas como un error no sé, de cuenta bancaria no sé si yo da a un diagnóstico de una enfermedad a una situación repentina de un desastre natural o una ruptura sentimental o cualquier cosa que son los que más retan mi, mi sentido de bienestar pero entonces ¿cómo mantenerme bien aún en esas situaciones? ¿cómo tener esa fuerza de volver a estar en paz, de volver a estar en bienestar? y la cosa es que es volver a entender qué crea el estrés. Porque ustedes saben que físicamente hay una fórmula para el estrés. ¿Cuántos de ustedes llevaron física y, y vieron el estrés? marx no la Yo no sé, usted no sabe. Igual presión sobre Exacto, entonces es como cuando usted pone a un resorte, me enseñaron no a mover la fuerza del estrés con los resortes y un carrito que le estamos jugando y lo tiramos. Es como, ¿cuánto usted puede ponerle la presión a un resorte o a un cuerpo antes de que se deforme? O sea, que pueda volver a su forma original. Entonces, cuando usted empieza a poner el estrés, es como cuando usted se empieza a salir aquí sin chispia, ¿qué pasó? O cuando usted, empieza a usted aquí a acumular el estrés hasta que ya... Se le deformó le el cuello de estar así ¡ay! y le dio otro ¿verás ¿Verdad? Es respondo yo ante las situaciones para volver a mi estado sin, eh, original sin alterarme. Pero lo que estamos dando cuenta es que en realidad mis respuestas no van de acuerdo a mi bienestar y por eso me generan estrés o tensión por la forma en que estoy lidiando con varias cosas. Entonces, para poder empezar a, a ver cómo lidiar con estas situaciones, que pueda significar algo emocional, algo mental, algo de, general, <risa> algo relacional, eh, cómo volver a estar ante cualquier situación que ejerza presión, pero sin que me deforme mi o mi estado de, de estar bien, primero tenemos que empezar a volver a acordarnos que era estar bien, porque esa es otra torta de esta sociedad moderna. Que se vio el estrés como un resultado natural y que el que no está estresado está fuera de esta sociedad y es medio loco. ¿Verdad? Porque cuando uno ve a alguien muy relajado dice: Ah, ese ¿sí seguro anda, ¿Verdad? tomándosela muy <ríe> bien. bien. <ríe> Así, eso es lo que, lo que he escuchado literalmente, ¿verdad? Cuando alguien está tranquilo, uno dice: Ah, es que esa persona viene fuera de esta realidad. ¿Cómo va a vivir en este mundo y no estar estresado? Cierto, alguna vez lo hemos pensado. Cuando uno ve a alguien, ah, es que se la tira el rico también, dice. <ríe> Entonces, Volver a, a construir en mi propia realidad qué es el bienestar. Entonces, quiero que me respondan. ¿Qué palabras vienen a mi mente cuando pienso en bienestar? Levantando la mano. Felicidad. ¿Felicidad? Caminar. El Caminar es bienestar. Paz, paz. paz. Tranquilidad. Tranquilidad. Paz. Salud. Salud. Libertad. Gozo, libertad, serenidad, serenidad democracia, alegría, alegría estabilidad, alegría. honestidad, sí. el bienestar. Imagínense el bienestar. Sí. Armonía. ¿Están contentos con eso? Solo se le vienen esas palabras. Bueno, entonces vamos a ir a ver que en realidad el bienestar no es algo estático. Que a veces uno pone cuando yo esté así, como por ejemplo, decimos voy a ir a la playita y que todo esté tranquilo, y cuando ya no de me llame al trabajo y desconecto el celular y ya todo, y estoy como tomándome una agüita de coco, y con los pies en el agua voy a estar en bienestar. Y puede uno mantenerse así toda la vida, sin <risa> celular, sin trabajar y con el agua de coco y patas en el, pato el no, Verdad, que tampoco es como que hay que lograr a vivir la vida que nos toca con las situaciones que nos toca, estando bien. Y es interesante también darse cuenta que el bienestar es en realidad cómo me siento ahora, porque es no es mutante, digamos que evoluciona, cambia. Mi situación de bienestar era diferente cuando era una bebita que ni siquiera sabía cómo ir al baño sola, <risa> y que no sabía ni cómo hablar bien, ¿verdad? y que el bienestar era que me limpiaran y me cambiaran, porque no sabía ni cómo hacerlo y que me dieran comida. Al bienestar de un niño de 8 años, al bienestar de un adolescente, al bienestar de un adulto joven, al bienestar de un adulto adulto, no sé cómo se dice, esa etapa de la vida, ni ya <risa> adulto mayor, etcétera, etcétera. Porque cada etapa de la vida es importante y tiene su estado de bienestar y en realidad yo diría que hasta el bienestar es cada día diferente ¿verdad? porque uno afronta muchas cosas distintas y, y viene a enseñarle la vida cómo mantenerlo entonces el bienestar así eh, es amoldable es flexible es, es para descubrirlo todos los días y además no es solo una cosa por ejemplo, digamos la salud si es solo salud, entonces hay personas que a pesar de tener una enfermedad muy grave, pueden estar en bienestar. ¿Verdad? Y uno ve personas que viven la vida con tal positividad, tal experiencia de, de su propia existencia tan lindo, más allá de, del padecimiento bien fuerte que están teniendo, que uno los ve y es como ¡ah! No, pero entonces eh, porque no es solo una cosa, son todos los aspectos de mi ser, de mi vida, que se entrelazan unos con otros y me traen esa experiencia de volver a estar pleno de lo que yo soy en realidad, expresándose con libertad, con alegría, con fuerza, con estabilidad, con todo lo que ustedes dijeron. Sí. Entonces, son ¿cómo me siento en cuatro diferentes aspectos o dimensiones? Vamos a decir y cada una de estas no es que es exclusiva cuando me sienta bien en esta entonces todo va a estar bien ¿verdad? porque se sobrelapan y se interactúan y, y todo es como lo que conforma lo que yo soy entonces la primera es la más evidente mi bienestar en la dimensión física ¿verdad? la que está más tangible y la que uno está más consciente y en la que más nos enfocamos que no necesariamente siempre siempre la que trae mayor bienestar entonces, ¿qué significaría eh, una dimensión de bienestar físico? Es cuando puedo tener salud, pero ¿verdad? como vimos no necesariamente es exclusiva. También la vitalidad con que tengo, mi condicionamiento físico, eh, la energía, bueno, mi sueño. Eso también es muy importante. Cuando no estoy sintiéndome muy bien, cuando estoy totalmente al lado del, del 4 y del 5, <risa> el estrés uno no duerme bien es una señal de que no estoy teniendo bienestar los, los síndromes de sueños o muy pesados o nada de sueño es síndrome de que no, hay, no estoy en 100% bienestar físico y también vamos a ver que interactúa con otros bienestares y eh, la forma en que uso mis sentidos físicos que mi sentido del olfato del gusto, del oído, de la vista que todo está usado de forma que me traiga bienestar. ¿Y cuáles serían esos factores que tengo que considerar? Entonces, uno es la salud física, cómo estoy funcionando, la vitalidad con que estoy haciendo las cosas, eh, la fuerza, eh, la coordinación, flexibilidad, mi nutrición, ¿verdad? Todo eso que ya sabemos y que eso nos han vendido mucho el paquete cómo estar físicamente bien. Sí, todos lo conocen. Si no hay muchos. Ver, YouTube no me da mucho de eso, pero la idea es cómo cuidarme a mí mismo, como este cuerpo, yo sé lo que tengo que hacer. Todos tenemos ese sentido, bueno, que sabe que si como mucha picarita y tomo mucha Coca-Cola, no le estoy dando el mejor combustible a este cuerpo. ¿verdad? Entonces, cómo mantener mis horas de sueño, cómo tomar una comida vegetariana líquida, saludable. Entonces, así como ir cuidándome de este templo. Vamos a ver, aunque uno lo compare y dice, Porque este tiene un cuerpo de, de atleta y mi cuerpo no es así. Cada uno tiene su rutina de, de cuidados, pero tampoco es como enfocarse solo en el cuidado del cuerpo. Hay que mantenerlo lo mejor posible porque se nos prestó y para que nos dure bastante y podamos usarlo lo que tengamos que usarlo y mantenerlo lo mejor posible. Igual que el carro, ¿verdad? Que uno tiene que estarle metiendo porque si no, lo no deja varado. Ojalá ah, que este cuerpo no nos deje varado. Hay que nos para eso tenga un, un buen karma con el cuerpo, crear una buena relación con él. Y luego, la siguiente dimensión es la dimensión mental. ¿Cómo están mis patrones de pensamientos? Pues está el patrón de pensamientos positivos, que estoy pensando y tratando de encontrar eh, la enseñanza en cada situación que vivo, estoy enfocada en encontrar las virtudes de los demás, estoy enfocada en, en cómo resolver las cosas. Los patrones negativos. Estoy enfocada en lo que está mal, estoy enfocada en quejarme, estoy enfocada en que no se puede, estoy enfocada en que pereza y en que. ¿Verdad? Es el mismo patrón de pensamientos que, que se repiten una y otra y otra vez y se vuelve muy cansado, ¿verdad? No se cansa de estar pensando así, ya quiero pagarse, y entonces se pone a ver cualquier cosa para que me hagan pensar porque ya no sé, no me gusta la forma que estoy pensando. Entonces, eh, también una forma para ver la dimensión mental es la forma en que yo estoy dándole sentido a mi existencia en lo que yo me enfoco eso es en lo que yo estoy sintiendo así la vida entonces cuál es mi enfoque mental cómo estoy, por eso es un enfoque positivo es un enfoque neutro, que nada más estoy ahí sin darme cuenta no es un enfoque más peligro que es el negativo y las estrategias para las acciones que estoy yo misma reflexionando y cómo tomo decisiones. <ríe> si estoy apresurado y lo que sea, sin reflexionar, o si estoy eh, considerando las opciones, si tomo la decisión, o si nada más me quedo pensando, pensando, pensando, pensando, pensando y nunca no tomo ninguna decisión. ¿verdad? Todo eso también es de mi dimensión mental. Y los factores a considerar ahí va a ser concentración. Cuando uno está muy estresado, se puede concentrar y enfocar en lo que uno decide. Y lo segundo. La segunda señal del estrés, memoria. Sí. Se me olvida todo. Acabo de leer, acabo de ver, y tengo que hacer esto y Entonces, me hace una lista de cosas por hacer y se ¿de dónde fue la lista. <risa> Concentración, memoria, mis patrones de pensamientos, mi salud mental, neurológica, y la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, y hacer mi agenda, plantear metas. Pero cuando estoy muy estresada es como que hago cosas que me estresan, entonces ni siquiera quiero saber, algo sea, paso B, paso A, pero después como, no, no, Entonces, cuando estoy en ese factores bienestar, todo fluye. Segundo factor. Ahora sigue el tercero, que está muy relacionado con el mental, es el emocional. Entonces, es la capacidad humana de sentir, ya sea sentirme feliz, alegre, tranquilo, o lo contrario. Triste, enojado, apresurado, con miedo. Entonces, es como yo entiendo y manejo esas emociones. Porque salen, ¿verdad? se despiertan a de uno, pero ¿qué hago yo con esa emoción? Si me entierro en esa emoción, o no, la, la entiendo, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo generé con mi patrón de pensamiento si lo cambio? Y eh, también las emociones es como la respuesta primaria ante, ante las situaciones que observamos entonces con eso son eh, ¿cómo tuvo yo en base a esas emociones? entonces también va como un poquito muy ligado con los pensamientos porque yo pienso y de inmediato siento cosas ¿verdad? es como que es tan tan rápido que uno después no se da cuenta que fue primero? ¿verdad? ¿el pollito o la gallina? el, el huevo o la gallina no el pensamiento o la emoción bueno, entonces están correlacionados. Y en base a eso pues ¿cómo actuamos? Porque a veces nuestras respuestas vienen emocionales, muy cargadas, no necesariamente generan un buen impacto, que no son las emociones más hermosas las que están reaccionando ahí. Entonces, los factores a considerar es muy importante. Autocontrol. A veces como que lo desatamos y estamos... Y después uno, uh, ¿qué estoy diciendo? Y después, cuando uno ya metió la pata y habló de extra, después, bueno, no voy dicho eso. No, no responder con que se suelte ese bicho feo de la emoción mal manejada. Entonces, autocontrol, conciencia de quién soy yo, de mí mismo. Así mantener mi motivación, la confianza, la fe, la esperanza en mí. Y la empatía, cómo lidiar con las emociones de los demás, porque eso es lo que somos más reactivos, ¿verdad? No hay emoción más contagiosa, ¿cuál? Bueno, hay varias, la verdad es que todas son muy contagiosas, el, el, el enojo, usted solo ve a la persona con enojo y ni siquiera le está hablando a usted y usted de inmediato se enoja o usted con las películas alguien entonces Sale corriente, nadie sabe por qué gritó la primera persona el miedo también es contagioso podría ser la alegría la, cuando alguien se ríe pues muy vacilón ahora le da risa exacto, entonces eh, ver cómo estoy yo con la empatía reaccionándole a la emoción que la otra persona está tirando ¿verdad? y la última tenemos que poner la fuercita en cuál dimensión sería. Entonces, la dimensión espiritual es la forma en que yo me siento conectado, ¿verdad? porque a veces uno está en la vida como un robot, o uno siente que pasan las cosas y que todo está y, y que yo no, no sé ni dónde estoy. Es como que la vida está pasando y uno es como, ¿qué es eso? <risa> ¿Y, yo, ¿Y yo dónde estoy ahí? ¿O, ¿O quién soy yo en medio de todo eso? Entonces es como volver, por eso es la palabra yoga significa conexión o unión. Volver a estar aquí, en este instante donde estoy. Por ejemplo, cuando uno está, una acción muy monótona y parte de esta rutina es lavándome los dientes. ¿Dónde estoy yo en el momento en que me estoy lavando los dientes? a los momentos más así como, ¿cuántos de ustedes conducen? <risa> estoy ahí en medio de esa jungla en concreto, estoy conduciendo, estoy tratando de irme al otro lado, pensando en la playita, en el hueco, pues en las ocupáticas en, la, en la mar. ¿verdad? Cuando estoy ahí, yo consciente, conectada, que estoy haciendo eso y sintiéndome bien haciendo. Entonces, con, eh, nuestra capacidad de sentirnos conectados y además así a través de esa conexión, volverle a dar un sentido a la vida. Ay, para eso estamos aquí, vinimos al, a, al mundo, somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana a través del cuerpo. Entonces volver a sentir eso, que soy esa alma expresándome. Estoy, yo estoy dejando impregnado lo que soy en mis acciones, pero tengo que volver a estar en mis acciones, porque me he vuelto tan automático que es como que se hace por inercia, entonces no, no estoy consciente de dónde estoy o cómo me estoy sintiendo cuando hago las cosas. ¿Verdad? Entonces uno se pueden ver así como, incluso cuando estoy consciente a veces, yo uno está leyendo como vimos retos más grandes, las emociones de los demás, y estoy viendo eso y me veo a mí misma y nada más me veo reaccionar y uno es como, ¿y esto qué le pasa? <risa> es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué <risa> no sigue? Y es como, Entonces, ¿cuál es el sentido de mi existencia, de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, volverse a conectar y con eso encontrar sentido a la vida, conectar con nosotros mismos y volver a entender, a escucharme. Porque el alma sabe, todos tenemos este sistema de, de creencias o valores o principios dentro de nosotros mismos con los que cuando uno los aplica, que están dentro, ahí profundo, más allá de las religiones, más allá de, de, de lo que nos han impuesto o nos han enseñado, el alma sabe cómo quiere sentirse, cómo quiere comportarse, que lo, de la forma en que quiero vivir, está ahí, es como una sabiduría innata, pero hay tanto ruido, tanto ruido, de tantas cosas, tanta influencia que casi no escucho al alma, no me doy el tiempo de entenderme y saber que la forma en que yo lo pienso, lo raciocinio, lo, lo reflexiono, es única. Porque la paz para mí puede ser una cosa, el bienestar para mí es una cosa que es diferente a él, para ella, para cada uno de nosotros. Entonces, darse ese espacio para volverse a escuchar y volver a sentirse esa conexión con uno mismo. Porque ahí se hace más real mi vida, más verdadera, la siento más. Cuando yo me sintonizo con lo que soy me vuelvo a escuchar y hago, actúo vivo en base a eso, ya me siento que estoy viviendo mi vida. Cuando lo hago en base a lo que los demás esperan, lo que la sociedad, lo que me inculcaron, lo que me dijeron que si no hago esto, me dejaron las patas y me llevan para el infierno. Así. Bueno, igual uno sabe que no tiene que hacer malas acciones, porque igual le trae la consecuencia. Pero escucharse qué quiere el alma en realidad, cómo quiero vivirlo, ya. Que tengo derecho a estar viviéndolo así, ya, yo, que yo sí conozco la forma de volver a estar bien de mí misma, de mí mismo. Que tal vez los demás me puedan aconsejar y está bien, está bonito. Yo les puedo dar aquí y cantarles una bonita canción, pero ustedes tienen que usarlo porque si no, no, no se hace real. Entonces aquí no es como que yo les voy a decir exactamente cómo, pero es volverse ustedes a tener esos espacios para escucharse y sintonizarse, conectarse. Y cuando estoy conectado, estoy vivo ahí en este instante, puedo volver a estar bien. Y de hecho eso es como la, la fase 1 del bienestar. Y después todo lo demás, si ustedes ven el bienestar, entonces se, se, se traslapan unos con otros y se van. ¿Verdad? No es algo rígido. Mi bienestar espiritual es la base, pero también eh, influye en mi bienestar emocional, mental y el, el primer ¿verdad? Eso. Entonces, eh, lo que. Ah, bueno, y un ejemplo de eso, cómo se. Interactúan de forma positiva y de forma negativa. Interactúan todos, los cuatro. Entonces, primero un ejemplo negativo. Estoy conduciendo y se me atraviesa algo. Me mete el carro así y, dice, y así estuve chocando. Entonces mi reacción es como, ¡Ah! se me atravesó y solo me enojé así. Entonces eso fue de la emoción, del enojo pues cuando me enojé empecé a sentir cómo se me hervía la sangre ¿verdad? la presión sanguínea y casi tiembla así como, que le pasa? entonces reacción física y luego de eso pienso, ajá, me la está pidiendo <risa> la reacción mental ¿verdad? como empiezo a pensar yo con el enojo y después de decir ojalá las cosas que no haya dicho mucho solo las había pensado ojalá la verdad no las verbalicé Después uno se vuelve a ver y uno no se reconoce. A veces uno cuando está enojado uno dice, ¿y ese monstruo quién era? <risa> y eso se vuelve todo. Cuando ya no me reconozco, a mí mismo no me desconecto. Y esa es la, el, la fase espiritual. ¿verdad? ¿Conectado o desconectado? ¿Quién era ese? Y ahora sí, positivo. Como está diciendo María Patricia, digamos caminar o digamos que empecé a volver a hacer ejercicios. Entonces me empiezo a volver a sentir mejor físicamente empiezo a estar más activo, ya otra vez más energía, y empiezo también a sentirme sin tantas cargas, porque a veces uno como que acumula mucho y estar activándose un poquito físicamente como que ayuda a soltar, entonces me siento más liviana, me siento más motivada, entonces esa es la parte emocional. Y entonces también, como no tengo tantas cargas, tanta bulla, tanto aquí, eh, soy capaz de tomar mejores decisiones puedo ver mejor las situaciones, entonces eso es lo mental. Y ahora empiezo a entrar en contacto con mí mismo y empiezo a sentir qué sería lo importante para mí en este momento. Y todo con solo empezar a hacer una cosa buena. ¿verdad? Entonces es en la fase espiritual. Entonces ahí ustedes ven como en una sola cosa interactúan siempre los cuatro. Entonces ahora sí, la parte de los pasos, estos van a ser como ejercicios, visualizaciones, como metas o, o cosas en que sintonizarse todos los días. Esto puede hacerse uno por día o se puede hacer como, como son seis, <risa> eh, puede hacerse como una secuencia en un solo día, pero es como un poquito lo, la, la idea de esto es retar y cambiar, transformar la perspectiva de, de lo que yo estoy sintiendo que soy yo. Porque para volver a despertar mi bienestar es volver a entenderme, como vimos, conectarme, escucharme, sintonizarme, y así empezar a pensar, a controlar mis emociones, y actuar físicamente de la forma en que yo estoy sintiendo que el alma necesita estar. ¿Sí? Entonces, Primero lo, lo voy a hablar y después vamos a hacer un ejercicio meditativo. A ver si no da tiempo. Entonces, entonces el primero sería eh, que nada es lo que parece. Y para esto tengo una imagen, pues, que no sé cuántos de ustedes son de la inmigración No sé si es buena cereza. ¿Alguno de ustedes vio los Thundercats? <risa> ¿Eso lo no tengo? Sé. ¡Ay, vio los ¡Thundercats! ¡Thundercats! Oh. <risa> Que le no tenía esta espada de los ¿para qué le servía? Que se ponían los ojos y hacían para poder ver más allá lo evidente, ¿verdad? El ojo no entonces lo ponía así. Es como uno ir más allá de lo que está mostrando la imagen que está ahí. Porque detrás de todas las situaciones, de todas las emociones que me tira la gente, eh, no es en realidad lo que parece. Hay algo detrás de todo, de todo en esta vida. Entonces el punto uno es volver a entender nada de eso lo que parece. van a usar la espada del orgullo? Ahora <risa> lo <risa> que no tiene tarea de ver los de casa, Creo que iba, estaba empezando a hacer una película. No sé si... Pues, pero Bueno. <risa> Después de que se los tondecas. Entonces, eh, nada de lo que parece porque yo necesito volver a ver el mundo en realidad como es. Y así empezar a volver a establecer mi propia identidad de quién soy yo en el mundo. Y dar, cuando yo me vuelvo a entender quién soy yo, más allá del la, de la ruido de lo que los demás me dicen quién soy yo, que la sociedad me dice quién soy yo, que yo mismo he pensado que tengo que ser de cierta forma, que a veces me siento incómodo. Pero yo he dicho que soy así, entonces es como sí no soy así? ¿no? Como soy enojona y entonces es como ay, me tengo que enojar! entonces eh, ir más allá de eso, para volver a entender y escuchar quién soy yo y cuando estoy sintonizado en eso de nuevo puedo ver más allá de lo que me están mostrando los demás y entender cómo son ellos también con el espalda oculta De volver a entender nada es lo que parece ser nada es solamente esa imagen externa que estoy yo persiguiendo tengo que ir más atrás y volver a ver el alma que está ahí y dentro de cada situación, por ejemplo, como vimos antes, las situaciones retadoras que venían con la vida que causaban estrés, un diagnóstico, una crisis financiera, un plan fiscal, digo, ¿no? <risa> una cosa, una situación cualquiera repentina que cambia mi, mi situación de vida en algún momento, tengo que ver detrás de eso, de lo aparente caos que está causando, hay algo detrás, que me está trayendo herramientas para que yo, digamos, a veces uno está en un estado de confort que no se da, es, es un confort que, no, que está estancándolo a uno, ¿no? porque no lo reta uno a usar todas las herramientas que hay en, en el alma, pues por eso la vida no le hace los favores le trae esas situaciones para que uno vea la fuerza que en realidad hay en uno en los momentos más cruciales de la historia de todos nosotros nos han enseñado un esfuerzo pero después de, de, de después de ese terremoto emocional que viene, uno se da cuenta como, cómo ¿qué pasó ahí conmigo? A este, pesar de todo, me levanté. A pesar de todo, porque todos tenemos historias sería bonito hacer una compilación ¿verdad? de historias de de transformación, no, de la positiva sí, del terror, pero más allá del terror porque nada de lo que parece pero es como las... esa es la cosa distorsionar en realidad porque estaba viendo Ay, como alguien que dijo, ¿por qué uno le da miedo a esas películas que mi hermana me llevó a ver y que, que le encantan, otra hermana, no María las películas de miedo de, de esta muñequilla Anabelle ya no pueden ni verla, y vi que es como que el, otra persona dijo: pero ¿Por qué le da miedo a una muñeca? Es tan fea, traté, <risa> ni siquiera así como. Y es la música, es la, todo lo que crea alrededor de la muñeca que uno le da miedo, pero es como la vis, visión distorsionada de la muñeca, <coughs> o de Chucky o de cualquier otra muñeca que usen así media para darle miedo a uno. Pero es como que uno se deja engañar por lo que le están diciendo que es. Entonces, con eso. <coughs> es eh, ver que nosotros normalmente nos estamos identificando demasiado, otra vez con solo las cosas que hacemos con los roles que cumplimos con las relaciones que estamos teniendo un ratico en esta vida le damos todo nuestro sentido de valor al ser con respecto a lo que hacemos pero no a lo que somos entonces por eso es que nos distorsionamos nuestra realidad y le empezamos a dar tanto valor a todo allá afuera, empezamos a perseguir que todo afuera esté bien, sin volver a escucharnos y a sentir lo que somos. Entonces, a veces, por tratar de mantener una posición, una relación, un trabajo, un lo que sea, comprometemos cosas que aquí adentro nos estamos sintiendo incómodos, o que estamos diciendo, es que así no debería ser, no debería sentirme yo así, para algo que en realidad me debería traer, por ejemplo, son un trabajo, es la, la forma en que me estoy relacionando con eso, porque lo estoy usando para darme mi propio valor. Entonces, al entender que eso no es lo que soy, eso no es lo que parece. Yo soy el que, el, el ser que actúa a través de todo eso, son solo papeles de un ratito. Incluso las relaciones son, vienen y van hasta de hijo, de madre, de todo. Entonces disfrutarlas, saber que detrás de todo eso, de, de las interacciones lindas, no tan lindas, de todo detrás hay algo más. Entonces encontrar ese algo más, que es el alma cada uno. Es, que es, es detrás de cada situación que hay para mí para aprender. ¿Para qué estoy en el trabajo donde estoy? También si es por un ratito. Richard, se tensiona uno después, ojalá, a la de pensar todavía aquí las pero uno viene a trabajar para, para desarrollar capacidades que uno va aprendiendo con el camino, aprendiendo la personalidad, le gusta más escuchar cosas, hacer cosas, crear cosas, que el alma está buscando hacer. Entonces por eso cada uno encuentra su camino, y tal vez un ratito voy a hacer una cosa, puedo cambiar, a hacer otra, de repente, si la vida lo trae así, está bien. Entonces, nada más volver a entender, a escuchar y fluir, ver que nada es lo que parece. Detrás de todo hay muchísimo más. Y entonces empiezo a hablar de mí mismo así. Ir más allá de la influencia, del ruido de los demás, del ruido de mis propias limitaciones, y cada vez es así como, por ejemplo, todos los días voy a decir, mi hija no es lo que parece. Es mucho más allá que solo eso. Es un alma es muy especial un no ser muy capaz, y también en el frente del espejo, yo no soy lo que parece no soy esta mancha, no soy yo soy un alma soy muy capaz, soy un ser muy especial, o eh, mi carro no es lo que parece es un Mercedes nada más es como, es un, una maquinaria muy interesante, muy bonita, que no tengo idea cómo funciona pero está muy bien o ¿verdad? es como estarse Haciendo esos esas ejercicios de uno mismo ir viendo detrás de las cosas, de las situaciones, de las personas, de todo lo que está pasando, ¿qué hay detrás? Usar esa espada la orgullo con todo. Todos los días. Especialmente en esas cosas que me están haciendo más retadoras. No es lo que parece. Mi jefe no es lo que parece. Mi compañero de trabajo no es lo que parece el guachimal no es lo que parece <risa> no, el los que, es que no quiere pararme no es lo que parece entonces siempre hacer como eso no es, no es solo esa situación hay algo más detrás de eso que tengo que aprender ¿Verdad? entonces como colocarme en eso me ayuda a volver a estar como más abierto y, y captar señales de cosas o de emociones por ejemplo de personas que están muy necesitadas o que están en una situación muy interiormente muy fuerte y uno no nos no, no, no escucha porque uno está muy enfocado en lo que tiene al frente y los, bueno, eso? Después, no es cuando quiere decir, y después es no, detrás de eso hay mucho más, no, no es lo que parece, es el uno Y así, acuérdense que estos son eh, ejercicios para romper con las percepciones, preconceptos que teníamos, entonces por eso no es lo que parece. Mi marido no es lo no que parece, pero no en el mal sentido. <risa> los, es como más bien ir, ver lo bueno que hay detrás de cada algo. Con eso está bien. Punto uno. Me gasté 10 minutos. Paso dos. No entiendo nada de lo que escucho. Pero más bien sería como esto que ustedes jugaban eso cuando le estaban regañando, le estaban diciendo algo y decían: No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, no escucho nada malo. Entonces, hay muchas de las cosas que hemos desarrollado vienen del hábito de escuchar, lo que no deberíamos escuchar. Y además, la torta con eso es que cuando nos, nos entretenemos mucho, o ni siquiera nos entretenemos, porque a veces es como que pesado estar escuchando chismes o noticias feas o todo eso, es que uno la agarra, se lo mete y, y, y uno juzga y, y se forma una opinión con respecto a lo que los demás le están diciendo y uno ni siquiera ha pasado el filtro a ver si es verdad, a ver si es bueno y a ver si, si en realidad está bien escucharlo, uno solo escucha, ¿verdad? Se volvió uno a veces como un basurero de lo que la gente viene a echarle lo que sea, a lo que, hasta lo que ya no quieren tener se lo echan así como... Y si uno lo viera como así, como una basura podrida que le están dando y que le están esparciendo porque no se están sintiendo bien, pero en realidad ni siquiera es verdadera. Pero me habito a escuchar. Y además parte de eso es como que, como no estamos en bienestar y estamos tratando de, de encontrar un bienestar, uno a veces dice que compartiendo su malestar, <risa> uno como que se, se aliviana, entonces normalmente la que las conversaciones no son las más lindas, las más positivas, las más optimistas, sino que es como queja, queja, queja. ¿verdad? No es soluciones, no es ver, mirar. Hay esta situación, ¿cómo podemos solucionarlo? No es como, ah, todo está mal. Y vea ese otro que está tratando, ah, la ahí, <risa> Bueno, que pues sí, son situaciones. Arriba a la calle y ya es como quinta vez que vienen a esta esquina y, y vean cómo está. <risa> son situaciones que pasan, pero quejarse. Nada más va, no soluciona y como que sí incrementa la situación. Porque a veces de una cosita que era como incómoda, cada vez que la compartí, la fui haciendo y a veces uno como que la quiere hacer más dramática <risa> y además uno la va sintiendo más dramática cada vez que la empieza a contar y a veces de ser algo sencillo se volvió un monstruo grandote y, y le cambié la percepción a todo el mundo, eso es la suerte también de, de, a veces de una persona, quizás tuve algún enfrentamiento, alguna cosita por no estar escuchando lo que, ver que nada es lo que parece, que esa emoción que estaba tirando me venía otra detrás que yo no la escuché entonces digo, vea, esa persona es así y todo el mundo dice, ah, viste lo que le hizo, que esa persona es así. Y el otro va y le dice, y le hizo lo mismo. Entonces todo el mundo después empieza a pensar que esa persona es así. Y tal vez estaba pasando por mal momento conmigo. Entonces, también por eso, lo de, o a uno mismo escucha algo malo de alguien y uno dice, ah, esa persona, no va a tener cuidado porque viste. Entonces, para eso es ser el, como los monosales: no oigo, no oigo y no hablo nada mal o la pues, canción de bandejas de pescado, los pues, pescados igual se escuchan por las vibraciones del agua, pero son de palo. Entonces mi práctica va a ser que no voy a formar ninguna opinión sobre las cosas que no me incumben. No están dentro de mi potestad de cambiarlas. Entonces no formo opinión. Las cosas son como son. Por más adjetivos que le pongamos, no las van a cambiar. O entonces sea, ya no necesito buscarles son como, a pesar de que yo opino o no opino y eh, además entender que mis opiniones mis ideas, mi queja viene del ego de la falsa identidad de lo que yo estoy tratando de crear que soy yo pero que me hace sentir incómodo, o sea, no soy yo es volver a, a poner eso de, de enfocarme hacia afuera no, no necesito las cosas son como son Puedo fluirlas, entenderlas, no tener que cargar con ellas y ya dejar de engañarme. Porque muchas de estas eh, como posturas emocionales que tomamos, las justificamos. Como enojarse, porque se me atravesó el carro, como vimos antes. O como quejarse porque me siguen haciendo huecos en la esquina y después todo que hay en el polvo. <risa> como... Entonces, siempre hay alguna cosa que los demás o algo sucedió por la cual yo tengo que sentirme así. Entonces nunca voy a estar bien. Eso es un engaño. Dejar de ver hacia allá y cómo puedo estar bien acá. No, no soy de palo tengo orejas de pescado. Entonces, los tóndrecas, oreja de palo. Tercera, esta es, es un reto, pero muy importante. No voy a quedar influenciado por lo que los demás digan de mí creen que es posible hasta lo bueno y lo malo porque cuando me alaban cuando me dicen ay qué persona tan linda vea qué buena gente vea qué cooperativa vea qué creativa y después que es como ay qué me dijiste ¿Qué? me lo puedo ver así es que no escuché bien entonces uno anda buscando que los demás le digan cosas Qué rico que cocina, y cuánto me quiere, vea cómo me cuida y eso. Sí, supuesto, sí, sí, sí, pues, bueno, pues, sí. <risa> eso también va creando un sentido de dependencia y me engaña y no me hace sentir bienestar siempre, porque si no me lo están diciendo, entonces no me siento bien. Pero es como el perrito buscando la galleta. No sé cuántos ustedes han tenido perritos, pero una vez que se dio cuenta que eran galletas. Cada vez que uno abre donde están las galletas, aunque no vaya a buscar galletas, de perrito ahí. <risa> a veces uno vuelve como un perrito buscando galletas en la vida. Entonces, y ni hablar de las cosas malas. ¿Cómo lograr escuchar algo que alguien diga feo de uno sin que me ante? Esa es la prueba de estar espiritualmente estable. No tomar los insultos. ¿creen que es posible exacto, porque es que uno los toma personal entonces la gente habla, quizás uno sí comete errores uno sí tiene cosas que está trabajando en sí mismo que se les haga de vez en cuando entonces tenerse mucha paciencia pero parte de eso también es su autorrespeto no es conmigo así no soy yo, tal vez así estuve yo ¿no? pero no voy a tomar ese sufrimiento causé ese sufrimiento tomo responsabilidad quizás por el fruto de mis acciones pero voy a estar bien yo voy a estar mejor y así puedo, eh, lo que hago es más bien volver a crear algo positivo y ya no crear más sufrimiento y no tomar sufrimiento entonces la prueba de estar totalmente en bienestar es que el que quiera me dice lo que sea pero yo aquí adentro estoy tan tan tranquilo, tan seguro de lo que soy yo lo he experimentado tan bien en meditaciones que pueden venir la sinfónica entera, decirme cosas feas ¿no? <risa> que uno nada más dice bueno, sí, ok así es como se siente usted bueno, a veces ni siquiera hay que hacer nada, si uno dice se pone peor, <risa> a veces aprender a estar en silencio pero no tragarse otra vez, hasta en eso, orejas de pescado. Entonces, no reaccionar aquí dentro emocionalmente, no afectarme, no alterarme, ni por las alabanzas, ni por los insultos. Entonces, para eso, hacer todos los días una visualización de quién soy yo. Soy un ser en aprendizaje, en mi camino, tengo paciencia, paciencia, paciencia, pero además yo tengo derecho a estar bien. Tomo felicidad y ya no voy a volverme a tomar el veneno de sufrimiento de nadie más. Entonces, si me dicen algo malo es para entender que ahí atrás, otra vez la espada del augurio, había algo más, una interacción quizás, pero no la tomo. La, la, la tomo para aprender cómo corregir. No hay culpa, la culpa lo frena uno. La culpa solo sirve para entender que había que cambiar al hito o al gote, pero no toma arsela porque si no uno está todo el rato con una interacción también tóxica de envenenamiento para mí mismo entonces es ok metí las patas pero sí se puede mejorar ahora me voy a enfocar en, en todo lo positivo en todo lo amoroso en todo lo pacífico poco a poco poco a poco teniéndome paciencia paciencia paciencia voy a estar bien y cuando yo esté bien va a mejorar todo automáticamente ya afuera puede pasar cosas, pero adentro yo voy a estar estable. Y cuando yo empiezo a reaccionar bien, la gente igual tiene, que, tiene su proceso. Entonces tengo que también tener paciencia con los demás, porque quizás de esa interacción que estamos tan acostumbrados a estar, ¿verdad? A veces con la mamá, a veces con el papá, a veces con el marido, a veces con el vecino, ¿verdad? Si estamos, generamos ese hábito de comportarnos así, y cuando yo ya no estoy en ese mismo ciclo, digamos, ya no estoy cacheteando, entonces la otra persona se queda como extrañada y va a seguir buscando hasta que se canse, y ya se da cuenta que ya no existe esa misma persona con la que estaba reaccionando entonces darle sus espacios, tener paciencia, saber que atrás de eso hay algo más entonces no tomar sufrimiento y dejar ir el ego con eso volver a formar mi autorrespeto. Yo soy valiosa, soy especial y me merezco estar bien. Estoy en mi camino de aprendizaje para estar bien, metí la pata, pero entonces lo suelto, voy a hacerlo diferente, nunca más así, un chat. <ríe> Es como soy paz. Estamos en paz. Y bueno, voy a decirles rápidamente, mencionar los últimos tres, vamos a explicarlos brevemente. <coughs> eh, Nada de las cosas que me hirieron fueron así reales. Ahorita voy a volver a eso. La otra es como me veo a mí misma, así es la forma en que veo el mundo. Por eso cada persona es un mundo. Uno interpreta todo a su manera. Y la última es cuando yo cambio, el mundo cambia. Entonces, volvamos. A ah, nada de lo que me ha herido es real. Porque eh, cuando hay, siento que me hirieron, hirieron al ego, ¿verdad? que está allá afuera, al que está buscando gratificación y que los demás reconozcan, y que mi, al, al que está enfocado en que yo soy lo que hago. Entonces, si alguien habla de las cosas que yo he hecho, eh, cuidado. <risa> a veces dicen cosas y dicen: mi comida no pues, ¿por qué no? <risa> Entonces, una está viviendo al ego, al falso ego, pero cuando, si yo estoy haciendo ese ejercicio todos los días, de sentir que soy un ser especial, soy un alma única, soy capaz, yo soy el que hace, no soy lo que hago, soy un ser que estoy descubriendo todo lo maravilloso que soy yo, entonces, cualquiera puede decir cosas y no me llenen, pero si me siento herido, es que hay un falso ego de algo allá afuera que todavía me estoy identificando, todavía le estoy dando valor a algo allá afuera entonces con eso, por eso es entender que los sufrimientos no fueron hacia mí, sino fue hacia el ego de lo que yo estaba diciendo que era yo al viejo mío entonces al, al falso yo y eh, para sanar ¿qué habría que hacer? soltar ese ego soltar esa identidad es como este Dorian Gray verdad que tenía el cuadro súper horrible porque entonces todo lo que hacía él no, no se veía en él porque era decía que era súper hermoso todo se veía reflejado en ese cuadro entonces es entender que ese cuadro es el ego que uno siente que uno se hiere y se pone y se tuerce y se hace y se le, y queda con todo ese resentimiento no más bien es al revés yo soy Dorian que mi corazón en mi mi capacidad original es, es ser amoroso, es ser dulce. Por eso cuando se me salen las espinas de dragón, y empiezo a quemar al mundo con aire <risa> No me siento bien yo mismo. Porque no es mi naturaleza original. Es mi ego reaccionando. ¿no? Una creación de lo que yo creí que era y, y no soy. Entonces no tengo que defender eso. No tengo que probar nada en realidad, porque la verdad sale, en cualquier momento salen aunque los demás estén ahí empeñados y si yo sigo mandando luz, sigo tranquila sigo en paz, la verdad de alguna forma se va a revelar entonces ni siquiera me tengo que preocupar nada más me ocupo en mi propio estado en entender que lo que me estaba viviendo es que yo estaba tomando ese sufrimiento ya no tengo que tomar yo me protejo haciendo esto volver a sentir quién soy yo y volver a despertar experiencias. Porque esto a veces uno, como no solo visualizar y repetir, sino sentir. Experimentarme a mí mismo de tal forma tan bonita que poco a poco me vaya sintiendo más estable, más feliz con lo que soy. Ya no con lo que hago solamente. Eso es como el resultado secundario, sino ser feliz ya. Porque parece bien. En realidad no sé cuándo me tengo que ir yo sé que a las 8 ya tenía que haber terminado pero, <risa> pero digamos la vida uno no sabe cuándo tiene su fecha de caducidad, entonces por eso es ya mi momento es ya, para estar bien entonces por eso, el ego no me está haciendo bien y lo que siguió fue el ego, entonces tengo que aprender a soltar esa es la, una de las lecciones más fuertes y que más se vuelven a despertar porque es ego muy necio <risa> está muy acostumbrado a salir como este chiquito llorón que después poco a poco va a aprender a dejar de llorar y volver a estar bien entonces eh, voy a soltar el sufrimiento suelto el dolor y entender que el reconocimiento más profundo de quién soy yo es el perdón con amor me perdono por las cosas que hice por el sufrimiento que tomé y después así cuando yo ya me perdono puedo perdonar que pero primero el que tengo que hacer el esfuerzo es yo, soltar, sanar. Estoy en mi camino de aprendizaje. Y lo que hice, pues no hice ni Pero ahora ya no más. Yo sé que puedo hacerlo diferente. Y me voy a demostrar cómo hacerlo diferente cada día. Ahora rápidamente. Así como veo el mundo. Así como me veo yo, así veo el mundo. Entonces pues otra vez... Eh, mi, lo, mi realidad, mi propia creación a veces también uno lo puede ver a veces cinco personas de cinco personalidades diferentes pueden ver una situación por ejemplo un accidente y si usted es periodista va rápidamente y entrevista y ve un doctor va a ver quién está herido y quién no y cómo puede ayudar un transeúnte nada más se queda <risa> una mamá va preocupada a ver si hay algún hijo, cómo puede ayudar, cómo puede hacer, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de percibir una misma situación diferente. Entonces, entender eso. Mi realidad la creo yo. Yo estoy viviendo en mi mundo que yo he creado. Y así yo puedo, y mi mundo se ha creado en lo que yo me he enfocado. En lo puedo cada día. Mi día se basa en lo que yo me enfoqué. Si me enfoqué en, en estar bien, en, en, en mis logros, en mis triunfos en, en disfrutar el día se vuelve bonito a pesar de que hayan situaciones retadoras pero el día va a estar bien pero si me enfoqué en el hábito de volver a estar viendo las cosas y enojarme en la negatividad, mi día termina cansado y ya no quiero estar más en ese día, entonces yo creo mi realidad y así entiendo que los demás también crean su realidad y les doy el espacio, ellos tienen derecho a crear su realidad y a, a tomar sus propias decisiones y cuando yo creo, por eso es ahora el último paso, cuando yo cambio el mundo cambia eh, hay una cosa muy linda, como a veces uno le dice, es que a usted le falta malicio indígena, algo así me dijeron el otro día, es como, verdad, que es lo tiene que pensar más mal de la gente, es como, no, ¿verdad? ¿Por qué? Si todos seguimos pensando mal y todos seguimos eh, actuando de esa forma. Cada uno, los demás actúan en la forma en que yo estoy sintiendo que ellos son, me hacen el favor de, de hacer, hacerse así pero entonces, si yo me inspiro a mí misma, a estar, estar interactuando sin tener que usar uno de otros o buscar cómo beneficiarse de ellos y dejar a los demás tirados, entonces volver a tener esa solidaridad, esa empatía de sentir conexión que si, si pertenecemos somos parte de, de esta humanidad, donde cada uno es importante. Entonces puedo aceptarlos, pero además, por eso primero tengo que empezar conmigo. Tengo que aceptar, conocer y disfrutar. Y cuando yo aquí adentro, estoy bien afuera, va a estar bien también. Y le doy espacio a los demás para inspirarse a estar bien. Que sí, se puede estar bien. Ese va a ser mi regalo para el mundo. Y empezar a ver a todos con algo diferente. Cuando yo estoy bien... Cuando uno está más tranquilo, está más amoroso, uno ve las cosas tan diferentes. a que otros días no sale tan bien, ¿verdad? Porque es a es diario. Por eso es, estas son afirmaciones diarias. Hay días en que uno no, tal vez se levantó con el pie equivocado y se pegó el dedito, algo pasó y, y le cuesta y tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero usted sabe que al final usted sí va a poder estar bien. Es como tener esa, esa esperanza en sí mismo como quien soy yo, un ser lleno de amor, de tolerancia, de paciencia, de sabiduría...